Hola chicos, ya estamos en las puertas de embarque y os voy a explicar más o menos cómo ha sido nuestro recorrido Joel está aquí Y bueno, no hay nadie, ¿por qué? Pues porque son las 7 y media de la mañana A ver, nuestro proceso ha sido coger un bus desde Elche a Madrid porque a mí me preguntaron que desde qué aeropuerto salía Si desde Madrid o Barcelona, entonces yo dije pues Madrid ¿Pero por qué? No dije Alicante, que es mi aeropuerto No lo sé Así que nos ha tocado coger un bus hacia el aeropuerto directo, en plan de Elche Aeropuerto. Lo hemos cogido a las 12 y hemos llegado al aeropuerto a las 6 y media. Y cuando hemos llegado al aeropuerto de Madrid, que nunca hemos estado aquí, porque es la segunda vez que montamos un avión, pues no teníamos ni idea de cómo era el aeropuerto de Madrid. Así que hemos venido a la T4, Terminal 4, y nosotros teníamos el vuelo en la Terminal 1. ¿Qué ha pasado? Que hemos entrado a la Terminal 4. El aeropuerto era enorme, o sea, era más grande que <ríe> mi futuro. Hemos entrado, hemos empezado a mirar las pantallitas, todo era para Terminal 4. Entonces hemos preguntado, nos han dicho, tenéis que bajar, pillar un... Y yo como... Hay que pillar un bus a Terminal 1. Mm, un bus que tarda como 15 minutos desde el aeropuerto de Terminal 4 a Terminal 1. Y nada, hemos cogido ese bus. Ahora estamos en Terminal 1. No nos hemos dado cuenta que llevábamos eh, 40.000 y un líquido. 322 desodorantes y 400 la casa. Así que hemos tenido que volver a salir. Lo hemos gastado todo y hemos vuelto a entrar. Cuando hemos entrado, hemos hecho el control. Me un momento? Control aleatorio. Y ha sido como, tío, a él ya le pasó. La primera vez le pasó. No le dijeron que era aleatorio, pero se lo hicieron. Así que una vez hemos pasado las maletas y todo. Bueno, las maletas. Yo llevo esta mochila y él es la mochila. O sea, es que es y de vuelta el mismo día. Hemos venido con una agencia que se llama Wish and Fly y lo que hace pues, es prepararte viajes a destino sorpresa. Nosotros estábamos entre Mallorca, España, Francia, Portugal. y Ibiza también estaba. Y nada, nos ha tocado Portugal. Nos vamos a Oporto, pillamos el vuelo a las 9.20 y luego pillamos el vuelo de vuelta a las 8 y algo y llegamos a Madrid a las 11 menos 20. Una experiencia que nunca hemos probado. Ni lo del destino sorpresa, nada. Entonces no hacen de ida y vuelta nada más. Hacen de cuatro días, tal. Pero ahora han sacado una nueva promoción que es esta de experiencia sorpresa de un día se diría como una escapada express que tú no sabes qué hacer hoy pues mira desde 39 euros por persona ya tienes plan así que nada ahora en un ratillo dirán qué puerta tenemos que ir y iremos e iremos perdón sí, amazing. Pues aquí es una hora menos Y nada, tenemos que buscar el bus que nos lleve al centro Que es el transfer y No sé cómo se hace eso, de verdad que no, no tenemos ni idea Así que nada, vamos a investigar Y luego nos vemos ya a ver qué hacemos por la ciudad Porque no tenemos ni idea de qué hacer okay, Estamos aquí en el McDonald's Está todo en inglés Yo sé inglés, pero esto no lo entiendo hemos venido porque a mí sí que me van los datos Pero a Joel no No sé cuánto me estarán cobrando, pero bueno Y nada, vamos a ver si pedimos algo Y ahora os contamos todo lo que ha pasado en este momento que no habéis visto Como estáis viendo, aquí todo esto en Todo eso es en portugués O sea, en el inglés no nos aclaramos Tres hamburguesas Dos hamburguesas Dos eh, patatas grandes Y dos coca colas. ¡Tres de una más, loco! ¡Tres de una más! Mirad cómo es el McDonald's aquí Es súper extraño, tío En mi vida he visto un McDonald's así <risa> Mirad qué chulo es el McDonald's por la parte de abajo. Está guapísima. Pues estamos en Oporto, es esto de aquí. No es solo eso. No es solo eso. Pero... Y nada, vamos a dar una vueltecilla a ver porque claro, no tenemos mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, sí tenemos. Son las 12 menos 10 y hemos comido ya. En realidad En realidad sería en la 1 menos 10, porque como aquí es una hora menos y muchos grados menos también, o sea, hace fresco aquí. Hasta las 6 y media, 7 no iremos, a, o sea, no tenemos que estar en el aeropuerto. Entonces, vamos a dar una vueltecilla por aquí a ver qué hacemos. Tampoco quiero ahí grabarlo todo, todo, todo, porque quiero disfrutar ya que es una experiencia así eh, viaje el link express. Tiene el objetivo, sí, es que... Si veo algo guay y tal, pues os lo enseñaré. Estoy muy feliz de estar aquí con él. Es la primera vez que viajamos a un país. Ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito también. Mirad qué guay, chicos. Hey yo, estamos aquí en Porto. Vamos a verlo cómo hace todo no nosotros. Y vamos a tirar. Y vamos a... La gente quiere arriesgado mucho su vida. Mira, qué chulo. Aquí esto es como la zona de, de ruinas donde nadie vive. También me lo estoy inventando un poco, ¿eh? Oh Dios, me quiero asomar ahí. Ep, vale. Es que me pregunto en qué momento toda esta zona dejó de tener vida, ¿eh? ¿Tú lo sabes? ¿En qué momento? Cuando la vino formaron las casas. es es la imagen que siempre veo en Google, que chulo. Guau, qué vértigo, ¿eh? Bueno chicos, todo era muy bonito hasta que en este puentecito de aquí, yo por la mitad, me he puesto a llorar mucho porque me he agobiado Y yo le he dicho, me venga, no te preocupes, cariño, te prometo que no te va a pasar nada Me he agobiado demasiado, me he agobiado demasiado, pero bueno, al final nos hemos conseguido sacar hasta una foto y todo Y nada, nos estamos yendo ya porque ya me estoy cagando de miedo, de verdad Así que nada, vamos a seguir investigando por aquí, por la ciudad Pero que no, es, no está tan mal esto de en un día recorrerte como hacer muchas cosas por aquí, ¿sabes? No está tan mal, la verdad Hola ¿Qué tal? qué está mandando el sol seco, ¿eh? Acaba de cagar Acaba de cagar Mirad el tuk-tuk Qué guay Estamos aquí En este pedazo de monumento Miradlo, miradlo ¡Miradlo! Ay, mirad qué chulo Es que hasta las rocas son chulas En plan, esta montaña, es que mirad cómo es Tiene de aquí! Una arañica portuguesa Ay, que me ha mirado Me ha mirado Mirad cómo es esta roca Es super chula, tío ¿Qué? ¿Te grabo? Ya vas a hacer una volterética, ¿no? En Portugal Ole, mi niño ¡Ojo, oh, qué chulo Cuando yo voy a otra ciudad o iba a decir país Pero es la primera vez que vamos a un país Yo creo que en estos momentos Yo lo veo todo bonito En plan Me parece todo como fantástico pues Me parece todo precioso Sí, exacto o sea, este suelo es un suelo cualquiera Y a mí me parece súper vintage y súper bonito Y no sé, incluso esta carretera Esta carretera es diferente Y, y sin embargo a mí me, me flipa Quiero vivir aquí en esta carretera, ¿no? Así que nada, vamos a seguir por aquí Hemos parado aquí a descansar Estamos creando contenido a full HD Y nada, estamos enfrente de este edificio que la verdad es que me gusta un montón Y nada, pues estamos aquí descansando Que estamos un poquito cansados Hemos dormido en el bus fatal Y encima de lunes a viernes sin descansar nada Levantándote todos los días a las 6 Avión, bus, bien fin, Estamos un pelín reventados Pero queremos aprovechar esta oportunidad al máximo Porque de verdad que hacer esto Es que de verdad es increíble Mirad nuestro outfit eh... <ríe> Acaba de pasar algo un poco heavy Y es que caminando y le digo a Joel Ahora me haces una foto y de repente se me acerca un hombre así Súper directo, ¿sabes? Y hace una foto y me hace así una foto y me enseña como que llevaba ahí. Chivando de a lo mejor uno 3 o 4 gramos de marihuana. Y ha sido como, y le he dicho no, y me ha hecho así, muy bien. Y yo, vamos. Pues el vídeo me lo he hecho por allí Aquí hay una fuentecilla Aquí está el cartelito de Oporto Y este monumento otra vez Yo es que a todo le llamo monumento porque no sé los nombres No sabemos qué más mirar porque me duele mucho la cabeza Creo que me está entrando fiebre y no es coña O sea, ah, estamos todo el rato yéndonos a la sombra Pero me toco así el pelo, es que me duele hasta el pelo, ¿eh? Vamos a ir a tomarnos algún helado sí, O alguna he cola, así Vale, me parece bien Paloma de Oporto Árbol de Oporto Fuente de Oporto Personas de Oporto Suelo de Oporto Chico de Oporto Hotel de Oporto Papelera de Oporto Taxi de Oporto Guiris de Oporto Parola de Oporto ¡Qué pedazo de toma! Chicos, estamos aquí en la estación de... Metro Esta es la estación... Hora, 4 y 3 Bueno, pues hemos ido antes a tomarnos un hola Y ha venido un seguidor En plan, hemos puesto una historia Bueno, no hemos ni puesto la ubicación del sitio Sino que, que enfocando, pues, el nombre del lugar Pues, eh, ha venido el seguidor Y o sea, nos hemos quedado en plan, guau, wow, ¿sabes? En plan, en Portugal, es que flipas En plan, en otro país, que, o sea... Que... ¿Por qué? Y nada chicos, es que ya llevamos ocho horas de aquí Nos hemos recorrido no? No, no todo ya que... Reventado no, lo siguiente Pero vamos, que, que es que ya no, no queda nada Nos lo hemos recorrido todo y no sabemos ya para dónde tirar Pues mira qué piedra más bonita Con azulejos y todo, ¿eh? Se ve el azul donde en el azulejo <risa> No lo he grabado. Bueno, chicos, seguimos caminando por aquí Estamos buscando un sitio de Hola chicas ¿Qué tal estáis? Y nada, pues a hacer tiempo la hora que nos queda Hasta pillar el transfer Así que nada, allá vamos Todos son cuestas En esta ciudad todos son cuestas Eso sí que os lo tengo que decir, ¿eh? Ese es el sitio donde yo me he puesto a llorar por miedo a las alturas <risa> Chicos, pues ya estamos de vuelta Bueno, de vuelta Estamos esperando al transfer a que venga Estamos en el mismo sitio donde nos ha dejado Que el primer transfer era un coche En el aeropuerto cuando hemos salido Ponía una pantallita, te ponía Lara Y mi segundo apellido Entonces yo he dicho qué casualidad que justo en el mismo avión que yo haya una que se llame igual que yo con mi segundo apellido Entonces nos hemos ido a buscar por todo el aeropuerto y no sé qué Y nos han dicho, no, es que es una persona que tiene que llevar un nombre Y yo como, ah, les hemos vuelto a, a donde hemos salido Y ya le hemos dicho que era yo, no sé qué Y nada, entonces hemos venido a este McDonald's que hay ahí Los primeros de estos os lo hemos enseñado y hemos dicho que era súper raro Vale, pues hemos escuchado por ahí en plan eh, Hay grupitos de guías turísticas que decía que era el McDonald's Considerado el más bonito del mundo Así que nada, lo digo, que es ese McDonald's que hay ahí en la letra de fuera son como de acero y tal y por dentro ya habéis visto las lámparas, es que son flipantes, es que todo en general, o sea, el McDonald's no es un McDonald's normal, también hemos visto ahora, una cosa que nos un montón la atención era entonces, pero, mira, ahí está la chica, está recogiendo colillas, bueno, esa chica de ahí está recogiendo colillas y les está, bueno, esta esa chica y el chico de allá al lado, están recogiendo colillas y metiéndolas en botellas de plástico, cosa que me parece súper bien, pero no sé por qué lo estarán haciendo así por limpiar y no contaminar O porque quieren hacer algún proyecto de algo No lo sé Así que nada Vamos a esperar al transfer Y nos vemos en el aeropuerto Ya estamos aquí Ya hemos pasado los controles Hemos pasado todo Y nada Estamos en el Burger King Ya hemos pedido un menú Y una hamburguesa suelta ¿Veinticuanto? 26 26 Así que nada, nos toca esperar porque son las 7 menos 5 Y a las 7 y media nos dicen la información de nuestra puerta de embarque o cuando lleguemos a Madrid, en el hotel os contamos nuestra experiencia así brevemente Porque ya lo habéis visto todo Y os damos nuestra opinión y todo esto De todo el viaje que hemos vivido, la experiencia express y todo eso, ¿vale? Así que nada, y nos vemos en el avión No nos vamos a ver en el avión, ¿vale? Falsa alarma porque simplemente he salido del Burger King y he visto el cielo y quiero que lo veáis No me hace gracia volar con esas nubes así No me hace gracia, de verdad, mirad Se mueven demasiado rápido Eso significa que va a haber turbulencias Porque entonces yo me quedo aquí Bueno chicos, no hicimos ningún vídeo en el avión Ni hicimos ningún vídeo en el hotel Estuvimos súper reventados Yo tenía fiebre, llegamos al hotel Nos duchamos, nos metimos en la cama Y ya no recuerdo nada más ¿Tú recuerdas algo? No sé, De he hecho una cosa bueno, y... Bueno, empieza tú ¿Por qué? Tú quieres acabar con un... Bueno, suscribíos No, yo quiero acabar con todo lo que ha dicho ella Bueno, pues voy a empezar yo en mi opinión es que el hecho de que fuera destino sorpresa Mola mucho lo que es la intriga de... Desde que haces la reserva hasta que te dicen el destino No sé, es una sensación Todo el mundo deberíamos hacer un viaje a un destino sorpresa Al menos una vez en la vida ¿Tú cómo ves el hecho de que sea sorpresa? Más guay que si sí lo sabes bueno chicos, ha habido un pequeño problema Y es que hemos grabado Yo, él y yo La experiencia, nuestra opinión Y cuando me he puesto un ordenador He dicho ¿Aquí falta algo? Vale, pues no lo hemos grabado Y bueno, básicamente No fue para tanto cansancio Que tú te puedes imaginar De Dios, madre mía Y de vuelta el mismo día A un país, no sé qué No es para tanto Mola muchísimo Y es otra cosa que yo pienso Que todo el mundo debería hacer Aunque sea una vez en la vida A veces la experiencia De un día y de vuelta Es como que lo aprovechas más Que yéndote cinco días De verdad Además también nos gustó mucho Porque los de Wish Fly Estuvieron muy pendientes todo el rato De si nos faltaba algo de, del tema del transfer O sea, estuvieron todo el rato muy pendientes De que todo saliera bien Y nos sentíamos muy seguros Y muy, con mucha confianza hacia ellos Entonces eso también son puntos a favor De pasártelo bien allí Así que nada, dadle like si os ha gustado suscribiros por aquí abajo, por arriba Para donde salga no, da igual El caso es suscribirse Estar al tanto de todos los vídeos Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo